Hola, bienvenido. Vamos a ver cómo utilizar la calculadora para que nos indique cuántos días hay entre dos fechas. Para encontrar a la calculadora podemos ir a la lupa y escribir calculadora, o si no lo tienen, pues en el logo de Windows, con el botón derecho del ratón o una pulsación prolongada en pantallas táctiles nos aparece la opción de buscar. Calculadora, clic botón izquierdo del ratón. Y ahora en las tres horizontales buscamos cálculo de la fecha. Elegimos una fecha de inicio, la fecha de finalización del conteo y ya nos aparecen simultáneamente los días. Entre 1 de junio y 31 de julio hay 60 días. También lo tenemos aquí por meses, semanas y días. Pues nada más, eso es todo. En el caso de que os haya gustado, dejadme un like. En cualquier caso, ya sé sí que os agradezco mucho la visita. Un saludo y hasta pronto.